Hola, bienvenidos a la lección 5.3 del módulo 5 del curso en línea de latín básico. Hoy vamos a hablar de las oraciones o construcciones de infinitivo. El sistema del infinitivo latino es más rico que el español. En latín clásico distinguimos tres tiempos, perfecto o pasado, presente y futuro, y dos voces, activa y pasiva, y tenemos un infinitivo para cada uno de estos tiempos y voces. El de presente activa es, o presente en voz activa, amare, igual que en castellano, amar. El pasivo ya no pasa a las lenguas románicas, amari, ser amado, sería la traducción. El de perfecto en activa es amauise, haber amado. El de perfecto en pasiva, amatum ese, haber sido amado. El infinitivo de futuro, amaturus, amatura amaturum ese, haber de amar de pasiva, también de futuro, amatum iri, haber de ser amado. Estos infinitivos, estas eh, perífrasis que estamos haciendo, luego las vamos a traducir de manera diferente, ya que estos infinitivos, como he dicho al principio, no existen en castellano. Bien, y ahora vamos a ver cómo se utilizan estos infinitivos. Tenemos dos tipos de construcciones, el infinitivo que llamamos concertado y el infinitivo no concertado. La función que va a realizar el infinitivo, como un sustantivo verbal que es, es la propia de un sustantivo, por tanto, las funciones principales sean o sujeto o complemento directo en una oración. Errare humanum est, equivocarse es humano, errare es un infinitivo que está haciendo la función de un sustantivo, es el núcleo, de hecho es el, el sujeto de la oración principal, errare humanum est, errar es humano. Timeo legere literas. Tengo miedo de leer la carta. Nosotros en latín eh, no es timeo, no hace falta introducir la preposición de porque este verbo es transitivo. Timeo legere, temo leer. Temo leer la carta, objeto directo. Lo cual no quita para que literas a su vez sea objeto directo o complemento directo del infinitivo legere. Siempre tenemos que tener presente que estas formas nominales de los verbos tienen un doble valor, digamos, el valor nominal de sustantivo o adjetivo pero también el, val, el valor verbal que les permitirá eh, rodearse y complementarse de diferentes palabras, diferentes complementos. El sujeto de tímio y el sujeto lógico de legere es el mismo, por eso decimos que es un infinitivo concertado. ¿eh? Yo temo, yo leer, ¿eh? ahí sí que es posible eh, que aparezca este infinitivo. En la segunda frase, bueno, ya hemos dicho que l'iteras es, es, a su vez, el complemento directo de Legere, no hace falta repetirlo. Bien, pero hay otros casos en los que el sujeto del infinitivo no es el mismo que el sujeto de la oración principal. En este caso ya no podemos ponerlo aisladamente, sino te, que tenemos que introducir un sujeto propio para este infinitivo y la clave está en que en latín ese sujeto va en caso acusativo video amicum meum advenire, veo que mi amigo llega o está llegando. Hemos introducido la conjunción que ¿eh? porque en latín no aparecía pero nosotros como no tenemos esta expresión en castellano tenemos que girarla un poquito para poderla traducir. Hemos, ahora ya no tenemos un infinitivo objeto directo o complemento directo, sino que tenemos una oración entera, una oración sustantiva, una oración completiva, que significa lo mismo, que está actuando como complemento directo. El sujeto del infinitivo, como, hemos, como acabamos de decir, aparecerá siempre en acusativo. Aquí lo hemos puesto en color rojo. Y el infinitivo, los tiempos del infinitivo, tienen un valor relativo al tiempo de la oración principal, es decir, no expresan un hecho pasado, un hecho presente, un hecho futuro, sino un hecho anterior, un hecho simultáneo o un hecho posterior al tiempo de la oración principal. Wideo amicum adwenire, veo que mi amigo llega, ¿vale? presente en la oración principal, presente en la oración de infinitivo. Wideo amicum meum adwenisse, este infinitivo ya es de perfecto, Veo que mi amigo ha llegado, ya ha llegado, ¿eh? lo estoy viendo ahora, pero él ha llegado con anterioridad. Uideo amicum meum adventurum esse, veo que mi amigo vendrá o está a punto de venir. Estas construcciones, que son un poco extrañas en español, son comunes, por ejemplo, en una lengua como el inglés, ¿eh? que también tiene una construcción de infinitivo y el sujeto siempre, el sujeto de este infinitivo se pone en caso objeto. Wolo eos manere, oración en latín, yo quiero que ellos se queden. ¿Cómo se dice esto en inglés? I want them to stay. Them no es they, ¿eh? está flexionado el pronombre, y to stay está en infinitivo. Por tanto, la construcción es exactamente igual que en latín. Si nosotros, en estos ejemplos eh, que vemos aquí, Cambiamos el tiempo de la oración principal por correlación, los tiempos relativos de la oración subordinada también se alterarán. Uidi, ya no es uideo, uidi en pasado, amicum meum adwenire, vi que mi amigo llegaba, o estaba llegando, simultáneo al verbo principal, uidi amicum meum adwenise. vi que mi amigo ya había llegado, anterior, ¿eh? cuando yo lo vi, ayer o la semana pasada, él ya había llegado, anterioridad, o vidi amicum meum adventurum Ese vi que mi amigo iba a llegar, estaba por llegar. ¿Eh? Por tanto, muy, muy importante, el valor temporal de los infinitivos, igual que pasa con los participios, es siempre relativo, no es un valor, no es un tiempo absoluto, es relativo y se refiere siempre, está en correlación con el tiempo del verbo de la oración principal, Recordar esto porque os facilitará mucho la traducción de estas frases. Muchas gracias.